Hola pasiteros, para los 5.000 suscriptores os tenemos preparado una sorpresa. Queremos grabar un vídeo donde vosotros seáis los protagonistas. ¿Y cómo hacemos eso, Adri? Muy sencillo, solo tenéis que grabar un vídeo de unos 15 segundos explicando a la cámara en qué os ha ayudado nuestro canal. Y recordad al final decir yo soy Edu. También tenéis que compartirlo en Instagram con el hashtag yo soy Edu". Si no tenéis cuenta de Instagram, podéis enviarlo a nuestro correo pasiedu.com Y bueno, para que veáis cómo se hace, aquí os tenemos preparado un ejemplo. Yo soy Fran. Yo soy Adrián. Y bueno, PASI nos ha ayudado mucho a repasar todos los conceptos que hemos visto en la universidad. Yo soy Edu. Yo soy Edu. Chao.